Cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, quién va a hablar si no nos dejamos ver. Yo soy estorcha, yo soy pulgar. Y cuando te lo quito, después te lo pari. Las copas de vino, las libras de Mari. bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal. Voy a devorarte como animal. Si no te venido, yo te voy a esperar. Come and lo va a celebrar. ser doctora, doctora. Pero, pero te gustan los títeres saludarles como cada martes listos con un programa especial y si ustedes también un integrante nuevo tenemos invitado especial invitado de lujo el coach Ibarra coach ¿Cómo está? Gusto saludarlo. ¿Cómo Nos pusimos que bueno, él no... antes de, de empezar. Por, por supuesto. Por supuesto. Y toda la cosa. Pues vamos a platicar de NFL gran parte del programa obviamente sin dejar de lado los temas de que están sucediendo día con día linda eh, en este día y en el días anteriores, porque hay bastante que platicar y sobre todo porque se viene la parte importante. Así bueno, es. Toda la temporada es. Lo más emocionante. Lo más emocionante. Así Aparte, es, señores, de... vamos a ver de qué cuero salen más correas, ya vimos la temporada regular, ya más o menos sabemos cómo están preparados los equipos para esta post y por lo menos ya sabemos algunas como pequeños índices de quiénes podrían llegar a la siguiente fase y sobre todo pues quiénes podrían ser los amplios candidatos para llegar al Super Bowl, aunque en esta temporada realmente a mí me deja muchas incógnitas, pero saludamos con muchísimo gusto al Coach Ibarra que está aquí con nosotros precisamente Buenas y noches. también a todos los que están a través de la pantalla y que nos hacen el favor de que este programa se vea en todo el mundo porque hasta en África, nos han mandado mensajes sí. de África ahí saludándonos y nosotros, hola. De los Emiratos Árabes, ¿Cómo están? están viendo todo lo que es del, del Mundial de Clubes. Ya, están ya. ya. con todo. Así es que hoy estamos muy contentos, muy felices, Oye, como sí. todos los martesitos. Pues me habías dicho que teníamos que traernos un Jessy. pues es que no es necesario. Si sí lo pensé, NFL, fíjate, ¿sabes qué? Sí lo se pensé. Me hace que no, tienes, ¿verdad? no, sí tengo. Tengo o te dos de Warsaw. No, tengo <risa> uno de Jimmy G y el otro tengo de uno de Boswell. Sí <risa> tengo, sí tengo. Tengo ¿Te dos, dos, tengo dos. Nomás que pues no me los traje, discúlpenme, no me los bueno. traje. Pero si me preguntas por Golden. Ah, te <risa> creo. <risa> Me enseñé, me enseñé no enseñes los calzones. No, hay. no, no, no. No, no, marca fruit, ya sabes, de no, los baratitos, mira. de los baratitos. Bueno, vamos a platicar con el coach, yeah. coach presente, a ver Ya veo que le va, no sé si a Tom Brady o a Tampa. Le voy a el único coreback que existe en la NFL. Ah, al mejor coreback. El, el único que existe. Está, mira, mi Aaron se va, está, se va está Tom Brady y todos los demás. Eh, ahorita platicamos antes de empezar justamente de... Soy vaquero. No me da mucho orgullo, pero tampoco lo oculto. Tampoco lo oculto. Eh, pero sí soy bien fan de Tom Brady. Desde, desde que empezó con los Pats, casi casi. Eh, y obviamente a medida que, que va avanzando su carrera y va ganando y sigue ganando y sigue jugando, pues para mí es más admirable. Entonces no tendría... Creo que me, me sentiría hasta mal... De no admirar a Tom Brady Claro, sí Este y justo platicábamos de Aaron Rodgers que Es que es, sí, hubieran que llegado es, temprano porque ya nos aventamos el programa ¿no? más que fue acá, vamos acá a vamos a repetir todo lo que dicho Ah, sí, sí los, es, pues, Hubieran grabado todo lo que platicaron y ya nomás lo reproducíamos ahorita No, es que tuvimos una plática bastante claro. entretenida y extensa justamente después de que había llegado el coach Ibarra aquí y pues obviamente mi primera incógnita fue pues quién es su mejor jugador dentro de, de la NFL y me comentó que Tom Brady y yo dije, pero a ver porque, pues, hay mucha gente que le va a Tom Brady, pero mi, mi duda era, ¿Tom Brady en la era de los patriotas de Nueva Inglaterra o Tom Brady ahorita como bucaneros este O en general, ministro. ¿Tom Brady como Tom Brady que es? O sea, ¿como, como el coreban que es? Y él me dijo, no, yo, fan de él. El ser humano Tom Brady de nacimiento. Todo. De nacimiento, de nacimiento es que, él tal cual. Es que, digo, y ya no solo no solo dentro del campo. digo La verdad, este... Pues sí, a lo mejor tengo ahí un, un main crush con Brady. Pero es, a mí me impresiona mucho, eh, por ejemplo, cómo maneja sus redes sociales. O sea, hablamos de, de la Está diferencia del liderazgo con Aaron Rodgers, por ejemplo, que nadie tiene la habilidad física que tiene Aaron Rodgers. Ningún coreback en la historia ha tenido las habilidades físicas de Aaron Rodgers. No ha querido ganar más. ¿Por qué? Porque no ha querido, porque no tiene ese liderazgo sí, que no, tiene el Brady, momentos ¿no? Importantes, no y le falta no. dar ese último tirón. ¿no? Pues sí, entonces este todo lo que hace Brady no solo dentro del campo, a final de cuentas se refleja, o sea, lo que hace fuera tiene que ver con con su liderazgo. Para mí dentro del campo, o sea, es el Instagram más divertido que puede haber de un jugador de NFL. Taguea a todos sus compañeros. O sea, no sí, sé. Él, de, de que siempre exactamente. Miedo, ¿no? Entonces, ¿no? imagínate, llega un liniero novato Ay. Y a jugar a los bucaneros y Brady lo taguea. O sea, lo hace sentir. O sea, parte es, exact, de exactamente. Digo ¿no? que, que pues, digo, yo ya estoy muy viejito, pero pues, para, los, para los muchachos de, de 22, 25 años, pues es, es, es, es ya parte de su vida, ¿no? no claro, Las redes sociales. Y que entonces... esos muchachos de 22, 23 años lo vieron como su ídolo en algún momento porque eran niños que tenían 15, 14, 13 uh -huh. años y Brady ya estaba en plenitud eh, ganando Super Bowls y demás. ¿no? Exacto. Y... Entonces, verlo ahora como compañero que te trague pues, en sus man. redes sociales y demás, yo creo que eso emociona a cualquiera. Exacto. Y justo también hablábamos de, pues en cuanto al dinero, no es, no es anuncio porque no lo necesita, como bien lo... <risa> Lo voy, a, lo voy a anunciar para ver si, si, si, me, si nos ya pueden... Chá, se pega el chicle. Hoy, sal, hoy salió, hoy salió el, la línea de ropa deportiva de Tom Brady. Ah, es correcto. Estoy de hecho justificado. Y, pues. y pues no me alcanza. Cuestan 75 dólares unos shorts. Entonces, vamos a taguearlos a ver si nos comisión. manda ahí una... Que haga regalos de no, ahí. Una sí camiseta sí, sí, claro, este, ahí sí podemos hacer intercambios. Sí, claro, ahí sí aplica. Pero, os pues digo, no, pues no quiero imaginarme como son unos shorts de 65 dólares, ¿verdad? Digo, si corren solos o qué es lo que hacen. Oye, pero, pero todo lo que hace Brady realmente le pega muy bien por la personalidad que tiene, o bueno, por cómo lo ha trabajado desde que empezó en su era dentro del mundo de los emparrillados, porque no solamente, ahorita el tema es el de, el de la marca de ropa, pero anterior a eso creo que también hizo unos productos deportivos y algunos como accesorios como, eh, como termos y vasos y todo ese rollo, y le fue súper bien. Súper, súper pues sí. bien. Bueno, realmente no sé si sea por la gente que literalmente está detrás de él. Sí, que, obviamente que, que hay un, hay un, arrastre un equipo increíble. ahí de, de, de gente trabajando con él, pero, pero aún así, digo, a mí en lo personal... pero eh, ¿y, por qué, ¿Y por qué lo odia tanta gente? Porque también está la otra parte de la moneda. Los es que, que dicen, lógico, no, baby, no, porque ¿cómo? Porque provoca, provoca que sus equipos queden eliminados. Bueno, no te enojes. Yo no lo vi la temporada pasada. No porque nadie no le puede ganar. O sea, no te Exactamente. Enojes. Porque nadie le puede ganar, entonces es más fácil. Sí. Apoya a Brady contra quien vaya. Y ya. Tan sencillo como eso. Oye, a mí me o sorprendió sea, se muchísimo. Partido, por, por probabilidad. En un partido Brady contra, <risa> Lo más, lo más seguro es que va a ganar. Que, como dicen, no, nunca apuestes en contra de Brady. Pues claro, Esa por que, Oye, pues realmente, que por ¿cómo le fue a Bucaneros break? después de la llegada de Brady? No, pues fueron campeones inmediatamente. Sí, yo. Que por cierto nunca lo había visto tomado, pero ay, qué buena onda es. Este. Es que hasta eso. <risa> qué buena onda es. O sea, hasta no, por no, emborracharse no, es bueno. No, no, lo puede, no lo podemos criticar. O sea, está para celebrar celebrarlo. La, la ventada <risa> y la <el risa> Es que trofeo. no lo podemos criticar. Sí, claro. O sea, haber lanzado el trompeo de la NFL. bato tú lo ves y dices, oye, ¿qué te pasa? Cualquier otro jugador, el que sea de la NFL, que hubiera hecho eso, lo crucifican, hermano. Y, y lo mejor, que es un mantenido? <risa> ¿Y que la del dinero es su esposa. <risa> ¿Por qué mantenido? ¿Y a... pues porque porque la, la que se ha ganado dinero es ella, no él. Oye, no, Giselle. Ay, no, con lo que le pagan. Pero no se compara, eh, Giselle generó eh, un acabo. billón de dólares. Vamos a ah, ver el truco, vamos a ver el truco. Vamos truco para ganar bien. el dinero que ganan los dos. Por eso pone línea de ropa bien cara y que la pues, compren. Para a ver, la si, para ver si le alcanza para, sí. regalar, para el regalito de, para la Giselle. Oye, a mí me sorprendió muchísimo en este último juego de, de Bucaneros eh, la cara, la expresión que hizo Tom Brady después de, de ese lanzamiento espectacular que a todo el mundo dejó con la boca abierta. Y la verdad es que también a través de redes sociales ha recibido flores y por supuesto una gran cantidad de mensajes positivos. ¿eh? ¿Vieron lo que hizo este con Gronkowski? que se le acerca Gronkowski, salió hoy en la mañana la filmación, se le acerca Gronkowski porque le faltaba un pase completo para alcanzar un bono. Va y okay. le dice, este, que para empezar, ya le ha dicho el coach a Brady que ya lo iba a sacar, que está el juego ganado. Y me dijo, no, no me voy a sacar, no me voy a salir. Porque va Gronkowski y le dice, el bono, me, falta, me, falta, el me bono. falta un pase. Es como nosotros, <risa> ¿A y, una y, hora. Sí, una le, hora pa, pa, se le acerca Gronkowski y le dice, hey Tom, necesito un pase más. Necesito un, un completo más. Y le dice, ¿Uno más? Sí, ok, está bien. Y no se sale. De hecho, ya le había dicho el coach, se ve donde ve le dice, no me voy a salir. Va y se mete a la ofensiva, manda una jugada, le da el pase un millón de dólares ¡Sí! de bono para Gronkowski, no. No, nada más ¿Sí? exacto. No, mira. <risa> si eso no es liderazgo, no claro, claro. Oh, que es yeah. Exacto. Por y uno, y uno tienes, como líder, tienes felices a todos, ¿no? Exactamente. Te tú un poco. <risa> él, de, él tiene por entendido por que, que aunque él es la diferencia, nunca va a ganar solo. Uh -huh. este, digo, al menos, por lo menos en la ofensiva, pues pudiera como tener mucho control, pero pues necesita que la defensa pare, ¿no? Entonces. Uh -huh. eh, pues ese liderazgo de que la defensa está jugando para él yo no, yo no lo veo en ningún otro lado la verdad. A mí se me hace que hoy estamos de día de suerte Aparte que tenemos un invitado de lujo, mi querido Rafa Estamos teniendo bastante interacción en redes sociales Yo creo no. que ya lo vamos a dejar de planta Aquí con nosotros Por para favor. que siempre La gente esté así de activa y de despiertita Me encanta este martes, no sé qué está pasando Los planetas se han alineado Hay mucha gente que lo está viendo, que le manda muchísimos saludos Y a podemos usted. negociar mejor Y, que, y, y claro el, el, el patrocinio de la línea Brady Todo <risa> exacto todo, Entonces, todo se puede aquí okay, Hacer la, sinergia la siguiente temporada, nos verán todos uniformados con. Mandan saludos con para usted Mariano. de parte de Manuel Piña, saludos también de Juan Pablo Mireles, go cowboys, dice por acá. Locaus, también lo apoyan. Go sí. cowboys. Erick Hernán, arriba el América, ¿no? Ah, estás bien, estás fuera de base. Está bien. Eh? Arriba, arriba es ah, de los vaqueros, este año, y pone la estrella. Es vaquero también. Híjole, este. Los vaqueros siempre le, ilusionan y luego. Eh, eh, vas, es justo, eso, eso, es lo que estaba platicando con Linda, eh, por recomendación de mi psicólogo. <ríe> Ya, no, ya, no, puedo, ya no puedo seguir, exacto, es, ya es no. la relación tóxica más grande que he tenido más en mi vida, tinta, básicamente tinta. es la única que he tenido y ya no puedo dejar que me sigan rompiendo el corazón como lo llevan 25 años haciéndolo, entonces tengo prohibido emocionarme. Pero con de, los las, de las últimas veces que han ilusionado, esta es la que se ve más real, ¿no? Porque siempre arranca muy sí. bien mitad de temporada empieza sí. a caerse. Sí, Ahora porque la, la, claro, la, defensa, claro. la defensa se ve mucho mejor que en otros años, yo estaba, y es en serio, estaba bien emocionado. Era, creo que fue la, el juego 7 o 8 por ahí, que se vio impresionante la defensa. Ajá, y yo ya, por fin, otra vez. Y entonces ya los voy a perdonar y ya... Me voy a ilusionar. Sí, y de verdad, en ese, en ese momento pedí un jersey. No lo vas a... La siguiente semana, bolas otra vez, te dejan caer. Te, te levantan y te dejan caer hacia arriba. Pero sí, digo, la defensa ya se recuperó, ya se está viendo, no se ve como se veía al principio, pero sí, sí se ve muy bien la defensa, como no, como no se ha visto en muchos años, la ofensiva siempre ha estado bien, a final de cuentas, este, yo creo mucho en Doug Prescott, confío que, que él puede quizá hacer lo que Tony Romano hizo, por la diferencia es de la defensa. Definitivamente, esto es un la juego defensivo. De esta temporada. Si no tienes defensa, no vas a ganar en la NFL nunca. Gilberto Escobedo le manda saludos por acá, coach. Ah, también este, hay mucha gente que. El mejor, el mejor coreback en la historia. De Borreros, ¿sí? Que lo ha estado siguiendo. Mire Por acá, Felipe. El Tom Brady mexicano. ¿Cuántos ganó Gil Escobedo, que nos está viendo, le manda un saludo. Cinco. Cinco de Liga Mayor. Eh, lo, más, lo más impresionante de Gil, creo que perdió un juego en diez años que jugó con el no A mí me tocó Entonces, a verlo o sea, totalmente a plenitud porque, porque a mí me tocó estar como reportero. Yo salía sí, claro. a, a, de campo e iba a, a cada partido de los borregos. Y era una cosa impresionante. O sea, mira, era, ya no era ir a ver si ganan o pierden, era por cuántos van a ganar en ese Mira, época. justamente, sí. ahorita que hablábamos de, de, de liderazgo, eh, esa fue la diferencia que, que llevó Gil a, al, al equipo de borregos. Creo que eso es lo que nos hizo ganar como ganamos en esos años. Eh, es irreal que alguien gane cinco campeonatos seguidos. Llega un punto en donde, pues, pues jueguenle ¿verdad? O sea, digo, ¿qué les enseño? ¿Qué les decimos? Esa era mi pregunta. Este, Siguiente. Sí, mira, en, hubo, hubo un punto en donde ellos se juntaron como jugadores y dijeron, dijimos, dijeron, no vamos a volver a perder, y no volvieron a perder. Este, y sí, ya no había, ya los últimos años no había mucho que decirles. Este... Pero el liderazgo que, que, que pudo tener Gil en la ofensiva, su relación justamente con la línea ofensiva, eh, yo creo que eso, eso fue lo que hizo la diferencia. ¿Y sabes una cosa, Coach? En los clásicos, para mala fortuna, de los auténticos... Déjalo que se estaba... coma la palomita. No, no, no Tiene la palomita dura, se la a... mano, eh, esperando así como de, bueno, te escucho, no Rafael. <risa> en realidad no, no, estoy, no, estoy, no, estoy, no, esper estoy esperando que entre el de del cervecería. Para bueno, acompañar chévere. los palomitos. Pues sí, ¿verdad? Nos faltó. Ah, lo que decía es, eh, para mala fortuna los auténticos, porque eran partidazos los clásicos, sí. y auténticos tenía también muy buen equipo, pero para su mala fortuna, pues estaba Borregos con Gil que arrasaba. Tal vez si hubiera sido ese mismo auténticos en otros tiempos, pudieron haber ganado a algunos clásicos, pero... Contra ese Borregos de época, mira lo ganaron casi aquí todo, Sebastián, ¿no? Sebastián Moreno, que por cierto le mandamos un saludo Saludos, grande. Sebastián. Y por supuesto, también le agradecemos que esté con nosotros. Dice Gil ganó 10 títulos, 4 de Liga Mayor, 3 Intermedia y 3 Juveniles. Sebas se las sabe todas, todas también le mandamos un saludo a Sebas. Eh, qué lástima que no nos pudo acompañar, también lo, lo invitamos para que estuviera aquí con, con el coach, con Linda y conmigo, pero por pues... Por cuestión. Qué bueno, porque Sebastián sí sabe, entonces ya no voy a poder yo decir nada. No, no nos voy a dejar hablar, Sebastián. No, pues digo, trae, si no lo trae todos los datos. Digo, yo la verdad, pues es. No, pues es que Sebastián. Digo, pues, todo lo traigo de memoria. Todo tiene para Exactamente. Tiene sus notas, tiene todo porque ahí el historial. Y no, todo ro, nos rompe el cuadro aquí, Sebastián. Bueno. Vamos, un saludo para Sebastián. Saludos también para Felipe Reyes, dice saludos, coach Ibarra desde Laguna. Saludos por acá para Jesús Valdés, dice saludos a Rafa Martínez, 49ers. ¿Será el caballo negro en esta temporada? Híjole, este, yo creo que no. Eh, para mí... Siento que me están leyendo la, las cartas de la nacional, Poris. Sí, en la, en la Nacional, este, Green Bay, creo que muy merecido, el número uno. Creo que es el equipo más fuerte, es el más consistente. Eh, del otro lado... Del <risa> otro, la no, es no, no, no, es no, no, la verdad. Le tiene nada más la cara de satisfacción. Me la va, va es el la, es la verdad. Mi compadre estaba viendo además. Es que, la cosa es que Van a tener que jugar contra Rey en algún momento. Sí. Y eh, para mí están entre esos dos. ¿Cómo la, temporada en la pasada? En la, exactamente. Este, para mí están entre esos dos en la Nacional. Eh, yo creo que ninguno de los demás equipos tiene nada que hacer ni con Green Bay ni con Tampa. Uh -huh. este Creo yo. En la Americana, ahí sí, yo creo que cualquiera puede ganar. Eh, la diferencia pudiera ser eh, el coach de los titanes, Mike Brable, que. Jugó con los pads y creo que puede mentalmente preparar muy bien al equipo de los Titanes. Eh, pero ahí sí, la competencia está abierta. Del área nacional, Green Bay o Tampa, no hay más. yo, no hay voy, yo voy con Brady. La ventaja puede ser para Green Bay jugar en casa, si es que hay nieve o algo así, pero pues ya el año pasado fueron y los ganaron en casa, entonces... Sí. Pues Exacto. No quiero echarle más eh, tierra ahí al, al pozo, pero preguntan por aquí: ¿qué es lo que le ha faltado al equipo de Cowboys para poder llegar al Supertazón? Defensa, eh, que este año se ve mejor. No creo que esté lista la defensa como para llegar al Super Bowl. Y eh, mejores decisiones por parte de la administración que la lleva el dueño del equipo. Yo creo que no. Digo, no, no creo, pues es, es, es notorio, ¿verdad? Lleva 27 años sin, sin llegar al Super Bowl desde que él se hizo cargo de la sí. administración del equipo. Pues algo no está haciendo muy bien. Algo está fallando por no ahí. Exactamente. Vamos, viendo si te parece, coach. ¿A dónde ¿también? vamos? Vamos a ¿Ya ver nos cómo vamos? está la actualidad de, ah. la, de la NFL. Terminó la semana 18 y ya están eh, los partidos listos para la, la, los playoffs, la postemporada. Vamos a ver cómo se quedaron acomodados estos encuentros y cómo ya pinta todo el panorama de los playoffs. Ah, y este domingo se enfrentan a Foris, ¿verdad? ¿Qué cosa tan dramática, tan vibrante y agónica? Así fue el cierre de la fase regular de la NFL para definir a los últimos calificados a los playoffs. Sin duda, los que más sufrieron en esta semana 18 fueron los Steelers, que seguramente se acabaron las uñas del nerviosismo en el juego entre los Raiders y los Chargers pues de este resultado dependía su pase. Pittsburgh necesitaba de un milagro para acceder a la postemporada, ya que con tan solo ganar no les alcanzaba. Pero los astros se alinearon y se dieron los resultados necesarios para que Ben Roethlisberger siga postergando unos juegos más su retiro. Muchos equipos que están en playoff perdieron su último duelo de la fase regular, como la sorpresiva derrota de Green Bay ante Detroit o el descalabro de Patriotas de Nueva Inglaterra ante los Delfines de Miami que aunque cerraron bien, no les alcanzó para lograr el boleto. Arizona cayó ante los halcones marinos, siendo otro resultado sorpresivo. Y qué decir de los bengalíes de Cincinnati, que aunque fueron la sorpresa de esta temporada, cayeron ante los Browns. Mientras que Rams, que también logró un lugar en los wildcard, cayó frente a otro finalista, San Francisco 49. De esta manera, así quedan los duelos de la ronda de comodines. El sábado, a las 15.30 horas, Cincinnati recibe a los Raiders y al finalizar en Nueva York, los Patriotas se miden a los Buffalo Bills. Para el domingo habrá tres partidos, Filadelfia en Tampa, San Francisco en Dallas y Pittsburgh en Kansas City, dejando para el Monday Night el duelo de Cardenales de Arizona. Frente a los Ángeles Rams Estamos ya de regreso Platicamos ahorita que veíamos el Monday Night eh, Arizona se empezó a desinflar al final eh. Sí, se veían muy bien La primera mitad de la temporada eh, En verdad yo pensé Que eran de, de veras Se acabaron viendo muy mal Regresa JJ Watt para los Para los playoffs uh -huh. Pero yo creo que Que no, que no no les va a alcanzar, por lo menos este año no. ¿Qué? ¿Por qué me ves así? <risa> no, porque pensé que ibas a leer... <risa> ah, no, no, vas, no. Vas, ¿Más saludos? Sí, ah, pues sí tengo muchos. Es que tengo un montón, pero no sé si le ibas a hacer sí, porque, otra pregunta. No, no, pensé que ibas a leer saludos porque dicen que... Por aquí leí uno que me llamó la atención. De ¿Mario los, Humberto Martínez? No, de, de Los Vaqueros de Dallas. Ah, ya. La pregunta... ¿O quién? ¿Qué, ¿De, qué le, ¿De qué le hace falta? Ese, los el de ser aficionado. Ah, ser aficionado de Ajá. cowboys es un viaje consta, eh, constante de una montaña rusa, pero es divertido también. Es una, Salud, es una, rela es una relación tóxica. Sí. Este De verdad, vayan a terapia que no, <risa> que no les dé miedo. Este No está no, mal. No está mal. Es este no el ese, ese primer paso, aceptar que estás en una relación tóxica <risa> con los cowboys. Y necesitas ayuda. Entonces, mm -hmm. este, que no les dé pena, vayan a terapia, saquen la frustración en la terapia. <risa> ¿Qué, qué, ¿qué tan fan es usted de los Cowboys? Desde los cinco años. Mucho. Muy, muy, O muy, sea, muy, al muy grado de comprar este, los jerseys. Sí, eh, pues, ir pues, a ver, No, a pues de verdad, de, no, es, no es broma. O sea, de Digo, invertirle, Machín. Bueno, a raíz de, a raíz de Tony Romo, decidí castigarlos, está bien preocupado Joey Jones. Ay, no, cuánta, de, ¿cuánta preocupación, <risa> espérame tanto. Ya no, de ya no les voy a consumir nada okay. hasta, que no, hasta que no se vaya a tener romo. Y caí en la trampa, lo que, no es broma. Lo de que, <risa> lo, lo, lo de de que ganaron, se vieron súper bien, creo que <risa> fue el juego 7-8, termina el juego, fue... pido mi jersey, y en la semana que entra, me rompe el corazón, o sea, ya está <risa> guardado y no me lo he puesto, entonces, híjole, este... De veras, Entonces, es eso los, de los, los, los cowboys me entienden. Respeto mucho al que en las buenas y en las malas los apoya y cuánto. Yo, por recomendación de mi terapeuta, no puedo continuar <risa> apoyándolos <risa> de esa manera. Este, pero bueno, ya les volví a consumir. Sí, ya este año este, compré el jersey de... Eh, Prescott. No, línea. no, no, todavía no tengo el de Prescott. Todavía no, es, no, no, no llego a ese, ese punto, nivel, sí. Todavía no no me puedo nivel. comprometer de esa manera todavía. Siento ese eh, sentimiento así como de, eh, ¡ay, lo quiero! Sí, pero, pero no. Eh, sí, no, te no, te sí, sí decir, eso, ¿no? eso es. Entonces, eh, control. Sí, entonces compré, compré un jersey de, de un defensivo, y este, pero sí, todavía no puedo comprarle el a Prescott. No, es, es, no estoy listo para ese partido. ¿Es preocupante eh. el partido de este domingo contra Foris? No, no es preocupante, Dallas va a ganar y va a ganar bien. Porque hay mucha gente que, que, que está, pues, mortificado porque tienen algunas preocupaciones, sobre Mira, todo con Foris, que tengo, creen que a lo mejor pueda... Tengo un trauma que sigo trabajando con psicólogo. Este... Yo era súper cowboy. Digo, sí, sí, sigo siendo cowboy. Uh -huh. eh, pero cuando juega en el playoff contra Montana y la famosa jugada de The Catch... Eh, me traumó y durante años eh, no pude ver la jugada. O sea, de, de, tenía, no me acuerdo, ocho años. O, no, de, obviamente lloré como dos semanas. <risa> este, sigo llorando ya, no tanto tiempo, pero este, <risa> la cosa es que esto sí es personal. Es como para mí la revancha de ese juego. <risa> sí. Entonces, aquí al aire me comprometo, voy a estrenar mi jersey de los Cowboys contra los Niners y este y queremos era, y era, una foto y, de a, y me va a quitar el trauma de, de, ese jue, de ese juego de Joe Montana que nos ganó en el último segundo con la atrapada de David Clark este porque aparte si sí, era anti Niners o sea no los podía ver Ay, no, bueno. para mí para mí qué no si alguien me dice Yo bueno no sé, que no si dice, parte, ¿Qué ¿Qué que lo trajiste el jersey no. Joe no. Me para me me mí Joe Montana no existe no sé quién es ese señor no sé qué no. hizo no nada entonces, este fin de semana... ¿Y eh, si lo tuviera enfrente le diría algo? No lo conozco. ¿O nomás no sé le rompe? No, pasaría de, de desapercibido. Le pediría a su autógrafo como... Coreback de Notre Dame que fue. Y ya. Y ya. <risa> No de hecho. Sí, qué lástima que siendo tan bueno en Notre Dame, ya no jugó en la NFL. <risa> se me borró. Se le acabó la carrera, no sé por qué. No, la no. después me lo recomiendas, porque <risa> sí, bueno, bueno mm -hmm. eh, la verdad, para que te haya hecho borrar esos momentos. Sí, pero yo ¿Bien? creo que es, es, no sé si sea el mejor partido, pero sí está entre los mejores dos de, de esta ronda, ¿No? El de Niners contra. Contra Cowboys. Sí, me gusta, me gusta mucho el de Raiders contra los Bengals. Eh, ahorita que hablábamos <risas> de, de, de, de caballos Ian negros, este, creo que los Raiders se pueden colar hasta el juego de campeonato. Eh, la verdad, pues digo, los Raiders son los Raiders y, y son como. Este, pues son como artistas, nunca sabes cómo van a jugar. A mí me sorprende muchísimo los Bengals o sea, en la etapa en la que están sí, ahorita. Fue el equipo sorpresa de la temporada. Con lo que estás diciendo, Holmes, los, los de producción, el, el productor es Raiders, de, es malo, no, no. no Usted no lo conoce, pero en la espalda trae tatuado a los Raiders. Así <risa> o sea, yeah, como no, la Virgen de a emocionadísimo ah, sí. también. Creo que provocaste ah, sí. que también sacara su celular para pedir el Jersey de Raiders. Este, sí, el, el, el juegazo que se aventaron el domingo no. contra no. los Chargers en tiempo extra. Impresionante. Yo sigo. Sigo sí sin entender, digo tenía ahí intereses de que ganaran los Chayos, pero no entiendo por qué no fue por el empate. Este, pudiendo haber empatado y dejaban a Pittsburgh afuera uh -huh. y, y hubieran hecho muchas familias felices, porque ¿Sí? creo, que más, creo, creo que son más los anti-Steelers que los Steelers. Sí, entonces, el... Pero eso habla de, de que la NFL, porque después se puede prestar a malas interpretaciones. ¿no? Pero me encanta que... esta temporada, ¿Eh? esta temporada me encanta porque está rompiendo muchos estigmas, o sea, como que normalmente lo que veníamos sí. acostumbrados de años anteriores, hoy es completamente todo lo contrario, o sea, estás como en una, en una pregunta al aire, no sabes qué va a pasar, no sabes qué va a suceder, y finalmente los equipos están, pues, Física y mentalmente bien preparados para darte un espectáculo de calidad como siempre lo hemos esperado. Yo creo que la NFL. Eh, este año fue. Es, es la, la locura. El negocio de entretenimiento más, más grande que hay. Mm. Esto, ¿tienen, tienen como muy bien estudiado su producto y cómo lo venden. No lo, NBA, a no, no lo sé. No lo sé, creo que la, la MLB todavía podría estar por encima de la <ríe> NBA no El béisbol. Ah. más el bueno, béisbol bueno, bueno, de bueno. El... voy a recordar la una palabra que, que utiliza Sebastián Estados Moreno que no está Unidos. viendo. El deporte para los viejitos, dice Sebastián Moreno. Mm, es aburridísimo el béisbol. Sí, sí, o sea, sí, verlo en la tele es aburridísimo. No, y que no se vayan a extraer ni peor, ¿verdad? Depende también muchísimo de los equipos y las rivalidades también que se han generado, pero creo que es el que te deja más ingresos que la que la NFL es el, no, habla entretenimiento es, ah, el, único, bueno, es el, si el único es el único deporte show, si es, por show es el único deporte en el que tienes que tomar para poderlo ver si no o sea, cómo <ríe> Ay, cómo, no, cómo, no. cómo ves un juego de béisbol sin tomar no, o sea por eso la gente toma ¿sí, no? por pues, pues no aburrirse y le preguntas a un aficionado de, de béisbol le dices oye es que deberías de ir para que veas el ambiente. Ajá. Ah, o sea, tienes que. Porque pues, de las luchas, ¿verdad? El pues, sí. Porque, pues. El, el, el ¿Quieres ambiente el... Pues el... que... de las No, realmente te, de, de, te debe de gustar así, súper mega encantar el béisbol. Es para aburridísimo, tí, para la verdad que le, es que es aburridísimo. Linda y más en la tele bueno, este, y más si llegas en segunda o en tercera o sea tipo llegas en la tercera entrada y dices no manches qué puede, pedo ¿En qué estoy sea, en, verdad, en verdad puede no pasar nada durante horas y <risa> ¿Sí? sí, sí. ya nomás se ponen las pilas en las últimas dos entradas sí. ¿sí? fíjate bueno, los el, entiendo los el entiendo el que está claro. estar bien enojado es ese Manuel Piña que dice nos puso hace rato a Linda, específicamente. Linda, Ay, deberían hablar de base, hoy juegan los sultanes. Ah, es correcto, en la Liga Mexicana del Pacífico, pero más al rato les traigo los detalles. Pero no nos porque... modifiques la pauta, por favor. Porque, sí. no te me adelantes, no te me adelantes, por favor. Pero sí están jugando el sexto hoy, el sexto de la serie. Kansas City campeón, dice Felipe eh, Maicote. Ah, fue un saludo a Felipe Maicote. Maicote, dice que Kansas City campeón. Por favor, Felipe. Ellos <ríe> <Y Osvaldo dice, ríe> cuidado con los boys. <ríe> Al rato hablamos. ¡Ja, Rodro, <risa> saludos a Rodro también, <risa> Jesús Valdés, que están ahí conectados, Mario Humberto Martínez dice, ah, le, le pide a Osvaldo que opine y luego Osvaldo ya fue cuando puso que los 49 de San Francisco, cuidado con él. En tu casa y con tu gente, vaqueros. Esta persona es muy conocida por acá, como Ay, que me suena, no, no creo. Por Dios no revuelvan, no, no revuelvan. Sí, con con sí, otra, no. sí, sí, sí, sí, sí. Así digo. dicen, así dicen, para que no me vayan a bufar a mí. No voy a decir lo que pienso porque se nos va a caer el rating, pero no revuelvo la verdad. No puedes comparar una cosa con otra, la verdad. Digo. Bueno, Sofía dice... Llegó también, el día que más odiamos en la edad. Mándale un saludo, coach, dice Sofía Sorelli. A Sofía. Ah, claro, o sea, jefa. La jefa. <risa> no, claro. Jefa, dijo que faltaron la, para acompañar a las hey, hey. palomitas. ¿verdad? Oye. ¿De dónde quedaron las chelas? <risa> se supone que lo peor que puede haber <risa> en, un programa, en un programa de televisión es, es... O sea, nadie se ve bien comiendo al aire. ¿Y, pero, y si vas a comer, pues ya le y, y justo ahora, este, con las transmisiones de, de Lunes por la Noche, Peyton Manning ha sido... Este, objeto de, de muchos memes porque sale comiendo mm. en, en, en las transmisiones este pues a lo mejor nos volvemos virales ¿Famosos? comiendo comiendo al sí. aire sí. están muy buenas palomitas eh, cualquier bueno. empresa cervecera que quiera <ríe> anunciarse estamos. con nosotros sí. aquí estamos vamos a hacer este, muy buena propaganda hace falta unas cervezas este para poder un juego de béisbol <ríe> <ríe> para poder hablar de béisbol Necesitamos un cartón completo, ¿no? Exactamente. Bueno. No, pero se las voy desde las 3 de la tarde para que lleguen al programa ya bien entrados. Hablando de los sultanes, podríamos hacer como que una este, vuelta de, de investigación al estadio. y Sí, claro. Y allá en, el ambiente? en las parrillas, dicen que en las parrillas se pone muy bueno el ambiente. En sí, de. en de nuevo entra... ya se pone mejor a hacer la carnita okay. y todo, ¿verdad? Eh, júntate con la raza. Tiene que... ¿Qué, ¿Qué es lo mejor del béisbol? La carne asada. Eh, imagínate. No, y el ambiente. Ah, se crea. <risa> No, hombre, lo bueno es que no hay tanto bisbolero viéndonos, yo creo, porque si no ya estarían, estarían bien ofendidos todos. Llegamos al día más triste de, de la semana de la NFL, el Black Monday. A algunos de, Oye, de los... De los me, me enteré de los gigantes. De, Ajá, ¿no? el de los Giants. Acaba de ser despedido el día de hoy justamente. De hecho, hace como unas, ¿qué serán? Tres, cuatro horas uh -huh. aproximadamente que lo publicaron a través de sus redes sociales, pero no ha sido el único, ¿eh? Digo, ya salió... El head coach del equipo de los delfines de Miami, ahí estamos viendo... Mm, yo sí quiero, sí quiero hablar de eso. ¿O Flores? Los, de, los demás, ¿Qué? pues era esperarse. O sea, digo, el, de, ¿El, el de Vikings. De, sí, el de, el de Vikings, el de Bears. El eh, de los Raiders fue por otra cosa. Sí. Eh, pero que hayan despedido a Brian Flores de Miami. tuvo una racha muy buena. digo ¿no? En su tercer año... Y o o sea, al no lindas de nada en Vikings se fueron dos el este, head coach y el yo general yo creo que yo creo que se van a arrepentir eh, igual Denver creo que le pidieron dado un poquito más de tiempo Broncos sí. este los Gigantes que bueno que me caen mal <risa> este, pero es, era mucho compromiso por parte de, de, del coach por digo pues hizo que se fuera Eli Manning es el que bancó a Eli Manning y trajeron a Noah y nada más no funcionaron pues sí, a lo mejor se tenía que ir. Pero lo de, lo de Brian Flores en Miami no lo entiendo. Yo creo que Miami se equivocó. Deben estar bien preocupados en Miami por lo que yo pienso. pero Ok, quitas a Flores. ¿Quién sería el prospecto para quedarse al frente? ¿O quién podría pues, ser pues, el head coach? Pues qué buena pregunta. Eh... Ahí creo que es donde se estarían dando de, de golpes contra la pared. De que ok, bueno, lo, lo quitas a él, pero ¿a quién te traes entonces para suplir ese lugar? Eh, pues va a estar bien difícil. Hay dos opciones, digo, o llevan a alguien defensivo de nuevo, que pues si quieres a uno defensivo, pues por qué corres a Brian Flores, ¿verdad? Si no sacaste sí. de, los partidos, de los partidos para eso. Entonces, pues yo creo que ahí la presión es, es quién va a coachar al a coreback, a tú, a Tango Bailoa, no sé cómo se dice. Tango Bailoa. Este, pues tienes que llevar un coach ofensivo, <risa> y seguramente tendrán que buscar a alguien en el colegial eh, para... Sí, qué el sorpresa, de la verdad, yo, sí, yo no pensé, yo no pensé locura. que yo ya fuera ganado. Sí, qué locura total. Dice Juan Pablo, Mireles, ¿cuál relación es más tóxica? ¿Ser aficionado de Cowboys? <ríe> ¿O ser aficionado el de, de Monterrey? Ah, no, de Cowboys, <ríe> ah, Bellado no. sí si gana algo. Esa, no, no, no, la verdad, este... <ríe> Han cortado con la misma moneda. No, hombre, no, no, no compare. <ríe> no, no, no, no, no, pues digo, tampoco puedo esperar que, que ganen todos los años, pero digo rayados o sea, a satisfacciones satisfacciones a la afición de ¿10, ¿sí? 10 años para acá. Entonces, este no, bueno, no hay comparación. No, lo, lo, lo de los vaqueros es ridículo, o sea, ganó primero el Cruz Azul que, que los vaqueros, <risa> <o> sea, no, <risa> no o sea, el arco, Entonces, este Ey, ¿tú no te rías que le vas a, a San Francisco y están por la misma... No, pero digo, ay, pero, pero han llegado dos Super Bowls en los últimos El ocho años. El año pasado años, no entonces... tenías esa sonrisa en la cara. Me <risa> digo, ¿verdad? O Se la hayamos dado, no mira, serietito, greenback, ¿eh? No, Green o, o, o sea, sea, los Cowboys ni cerquita de nada, o sea... está bien, lúcete, no, es, lúcete, es, es, acabo tenemos invitados a este especiales. Sí, es, es, es vergonzoso y, pues, bueno, vayan a terapia, Cowboys. <risa> Oiga, coach, ¿cómo ha sido el avance de, de, de um, los jugadores mexicanos que ahorita ya, pues, básicamente tenemos a dos reflectores importantes, dos mexicanos que están dentro de la NFL? No es un paso sencillo poder dar ese brinco, pero eh, es muy aplaudible y muy yo creo venerable que, la actividad de los Yo creo que, que es lo más difícil ahorita. que puede haber. Sí. La NFL, quizás es la liga más competitiva en cuanto a la exigencia para los, para los atletas. Eh, son muy pocos los que pueden llegar eh, y ahorita hay un creo que, creo un que estos tercero, muchachos ¿no? tienen ¿no? Son, sí un, hoy, hoy acaban de nombrar a Zambrano, Zambrano. Eh, Ahí te va, a un liniero más del, del Tec de Monterrey uh -huh. para, para el programa internacional que tiene la NFL eh, creo eh, que los dos muchachos es están que ahorita ah, se eh, se uno en Cowboys y otro y otro en San Francisco precisamente eh, creo que los dos tienen Qué mucha bueno. oportunidad eh, afortunadamente está este este programa de, de la nfl de para jugadores de, de desarrollo entonces ellos tienen la oportunidad de estar dentro del equipo y entrenar sin la presión de que los corten entonces ellos, ellos pueden estar toda la temporada y entrenar con el equipo que eso es eso es lo que les falta y claro. lo, que nos fal, lo que nos falta en méxico no hay la aunque capacidad. tengamos si sí hay jugadores con el tamaño con la habilidad física pero como no hay la infraestructura de desarrollo atlético, sí, claro. se quedan es, es, es, ahí. Es, está, está bien grande el brinco del, de la Liga Mayor a la NFL, sí. comparado con la NCAA hacia la NFL. Eh, entonces, pues la verdad, me, me da mucho gusto por estos muchachos. Eh, espero que que inspiren a, a, a más jugadores a prepararse. Eh, un jugador de NFL regularmente se empieza a preparar a conciencia desde la prepa. Entonces, para todos los muchachos que tengan aspiraciones de, de llegar a la NFL, sí se puede llegar. No es una locura. Eh, empiezan a prepararse desde tercero y secundaria. A conciencia. O sea, consigan alguien que les ayude, hablen con su coach, prepárense físicamente, coman bien. Este, también podemos ofrecer... El, claro, podemos claro. buscar un patrocinio también de, de alguna otra cosa. No, no, la ver, digo... Pues, pues yo, el apoyo principalmente es que muchos Sí, digo, en lo personal sí, muchas con veces lo no poquito que sé si Si sí, sí hay si sí hay bueno, hay ahora este con estos dos chavos pues ya abrieron como que el caminito de nuevo. Punta, sí. Si sí hay un proceso, si sí hay una manera de hacerlo, no no vamos a pretender inventar el hilo negro de cómo llegas a la NFL, pues hay ellos ya tienen sus formas y ya está hecho el camino. Claro. Entonces, primer consejo ¿Quieres llegar a la NFL? Empieza a prepararte en tercera o secundaria. Aprende a comer, aprende a correr, eh, prepárate, aprende fútbol y número uno, aprende inglés. No sabes inglés, no vas a jugar en la NFL. Fuera. De una vez te aviso. Entonces, ¿quieres jugar en la NFL? Empieza por aprender inglés. Lo básico, es de lo más... Sí, puedes tener todas las otras cualidades. Y si no no te van el... a poner un traductor como a los piches japoneses que, viene, que van a las <risas> grandes ligas. No, no, no. Exacto. No, no, no. <risa> eso eso <risa> no va o a suceder. O como Canelo. ¿no? Claro. ¿What? Pues sí, no va a suceder. No sabes inglés, no vas a aprender. O a como ser... Julio Urias. Julio Rías no habla inglés. Y ahí donde está, tienes un traductor. para moverse no, a toda la... Pero en la NFL no. Pero en la NFL no lo van a hacer. No Entonces, así. Este, él, él también Ni, ni con los mexicanos ni con nadie, ¿verdad? O sea, él también jugaba americano, pero pues se chingó la rodilla. coach. Ya sabe, aquí está no, comiendo hombre, palomitas con nosotros. Pues sí. Coach, con la experiencia que tienes, el tiempo que, que eh, eh, has dedicado eh, a formar, a instruir a los, a los estudiantes eh, en la liga mayor y demás, ¿cuál es? Digo, no hay una... No hay una eh, lista de, de cómo se tiene que dirigir o cómo se tiene que tratar a los jóvenes pero cuál tú crees que sea la, la, la mayor virtud de un coach para poder dirigir a, a los, a los eh, jugadores paciencia creo que es lo que más necesita un coach y, y entender que el coach es un maestro a, a, ayer tenía esta plática con, viendo el, el, el juego de, del colegial uh -huh. ¿Cuál es el trabajo de un coach? El trabajo del coach es hacer que su jugador tenga el mejor desempeño posible dentro del campo. Es el trabajo del coach. ¿Cómo le hago? Averíguatelas. Uh -huh. Tienes que ser maestro, coach, psicólogo, psicólogo amigo, médico. cuasi papá. Ay, Entonces, en encuéntrale la forma. Porque hay... Sea, si el, si, el, si el muchacho no tiene su mejor desempeño dentro del campo, algo está haciendo mal como coach. Este, no, lo, no los puedes tratar a todos igual. Eh, sí, tiene que haber cierta estructura en donde, ok, ya está la filosofía, ya está la disciplina, pero no todos, no todos aprenden igual. O pues sea, ¿eh? hay bases, y claro. son esas bases, cada jugador tiene una manera diferente de cómo llegar. Claro, ¿no? tu, tra tu, tra tu trabajo depende del desempeño del muchacho dentro del campo se encuentra cómo, cómo hacer que él llegue a su máximo potencial. ¿no? Es el trabajo del coach. Y ante las alturas de las circunstancias, ¿cómo depuran los coach tantas cosas? O sea, porque me imagino que por cada uno de los jugadores pues, son situaciones completamente diferentes, uh -huh. pero... ¿Y ustedes cómo es...? Vas al psicólogo. ¿Cómo están tan tranquilos? O sea, También vas a terapia. Hay okay, paciencia, pero atender los problemas económicos de uno más los problemas familiares de la casa más los problemas alimenticios más taca taca taca este zap. cómo le hacen ustedes tienes para que aguantar tanto? tienes que tener mucha pasión por esto eh, ese es, eso es lo primero no no puedes ser coach si no te apasiona el deporte en el que estás y el trabajar con los muchachos este aún digo aún yo que fuera a nivel profesional eh, tiene que apasionarte muchísimo. Eh, sobre todo, digo, fuera del, del fútbol, soccer profesional, eh, el deporte en México, pues, no es negocio. Sí, es, no. Este, no es el todos No estamos por amor al arte, pero tiene que ser mucho más el amor y la pasión que tienes a tu deporte y a querer enseñar que el pretender vivir de esto. Exacto. Porque sí, hay no. No. muchísimas más opciones de cosas que puedes hacer, en donde te va a ir mejor, en donde vas a batallar menos, en donde te vas a desgastar menos, en donde emocionalmente vas a estar más estable que siendo coach. Entonces, eh, ¿es gratificante? Sí, sí es gratificante. Sí, pues, como no? Después ver a eh, sus pollitos ahí, pues, sí. Entonces, este... Pero, pero de entrada tiene que ser amor y pasión a, a querer hacer esto. Coach, ahorita, por ejemplo, estás, eh, te estamos escuchando y estás describiendo a un coach que escucha que se involucra en la vida no solamente deportiva sino personal de los deportistas y hay un estereotipo que se ha ganado a pulso tal vez y que tal vez no sea exactamente el de un coach de fútbol americano, pero el estereotipo es de un coach es que es regañón, que es enérgico, que casi les mienta la madre a los jugadores uh -huh. para sacarle lo mejor de sí, pero no, no es tan así, tan así, ¿no? Así fue, se así creó fue, de esa manera así fue mucho tiempo. Eh, los tiempos han cambiado. Respeto, respeto a todos los entrenadores y a todos y, y todas las formas. Eh, se, lo, se los voy a poner bien sencillo. Cuando yo empecé a, a ser coach, eh, ya de tiempo completo, eh, hubo un punto en donde mi decisión fue, yo, yo no sabía, va a empezar ni siquiera y es como muy, muy chistoso, no hay una carrera de coach sí. ni en Estados Unidos. <risa> o sea nadie te enseña a ser coach vas sobre aprendes la sobre la Ahora marcha la y vida. aprendes eh, pues en referencia a tus coaches y y a la experiencia y en lo personal yo yo decidí que yo no iba a ser el coach que tuve y no porque haya tenido malos coaches al contrario pero pero yo sentía que que si yo era yo me si yo me convertía en el coach que tuve a los 20 años pues entonces y estoy coachando. Muchachos de 20, pues entonces me estoy convirtiendo en un coach aplicando. como si fuera su abuelito. Sí. Entonces me estoy, me estoy yendo una generación atrás, no sé sí, si me estoy Martín explicando. Es una barrera, ¿no? Exactamente, entonces eh, volvemos al punto. El trabajo del coach es hacer que el muchacho tenga el mejor desempeño dentro del campo. ¿Cómo lo tienes que hacer? Encuentra la manera, conecta con él, ¿sí? Encuentra, encuentra, y qué, difícil, ¿no? encuentra qué, difícil, qué botones ah, le decir. tienes que apretar. Entonces digo, no sabía, y, y a como yo fui este, entendiendo, entendiendo y, y a prueba y error, sí, es lo que tenía bien claro, yo no debo ser el coach que tuve, tengo que ser un coach distinto. Sí, diferente. ¿Cómo? Pues no sé, y ahí le sigo averiguando, este... Yo también me analizo así, de repente pero, digo, no me gustaría ser los jefes que tengo o que tuve en su momento. Pues bueno, pues es, digo, sí, no, sí aplica, aplica para muchas cosas, ¿no? O sea, no claro, y te dejo. Sí, Si no, no, si no, no de... evolucionamos, pero, este... Yo creo que las formas de antes ya no funcionan con los muchachos de ahora como funcionaban. No estoy diciendo que no, no funcionan no, no. de la misma manera. Son generaciones diferentes. Entonces, no estoy diciendo que ya no puede ser así o que ya no, o que ya no va a funcionar. Yo creo que ya no funciona igual. Este... No, y, y te das cuenta que, que va evolucionando el fútbol americano, que no son igual las generaciones en carácter las de generaciones de, de jugadores de antes a las de hoy en día y te das cuenta incluso en las mismas películas, ¿no? Ves una película de fútbol americano que salió hace 15 ¿En años, 90s? en los 90s, y dices, wow, o sea, ya te das cuenta que la película es obsoleta en uh -huh. muchas cosas que, que aplicaban en, en claro, el... Claro, digo, uh -huh. simplemente, este digo, yo como jugador, yo era sí coach, no coach, y, y yo no pensaba ni cuestionaba y me decían, pues Ajá. tú tienes... Este, y lo tienes que bloquear, y se acabó, y, pues digo, también el juego ha evolucionado, o sea, los, los sistemas, hablando del fútbol americano en específico, han evolucionado, ya no se jugaba, ya no se juega el fútbol que, que yo jugaba, por ejemplo, que era mucho más simple. Entonces, los muchachos ahora cuestionan, y quieren saber, y quieren que les enseñes, y algo que nos funcionó muy bien eh, en tecnológico, y, y es lo que yo sigo tratando de hacer es entre más información y más conocimiento tenga el jugador más seguro se va a sentir dentro del campo entonces pues enséñale y, y que aprenda y sí, pues deja lo defiende. que te cuestione verdad se este sí o sea pues yo yo le puedo poner ahí este toda la reglita de lo que quiero que hagas y pues, pues así que como en la escuela lo entendiste o no lo entendiste pues Vete no, ya, pues machetazos no, no Exacto. Exactamente. O, sea, o lo digo, hice, pero ¿cómo lo hice? Pues quién sabe, ¿verdad? Exactamente. O sea, no son robots, es gente que, que tiene pues un razonamiento mm -hmm. de saber claro, cómo o sea, hacerlo no, y por qué lo hice. No le puedes pedir a un muchacho que haga algo que tú no le enseñaste y le explicaste. Exacto. Claro. O sea, lo están mandando a la guerra sin fusil y luego, aparte, <risa> se equivoca y luego sale y le gritas. Pues en qué momento sí, lo que necesitas sí, pues. es que el muchacho entienda y ejecute mejor. Este no estoy diciendo que yo no grito sí grito cuando se requiere Exacto. dejémoslo así no o sea, este, ¿Sí, no, o sea... no no estoy diciendo que no echo madres sigo echando madres muchas veces pero es que es parte este... de la misma naturaleza o sea al final de las cuentas para cargar las ovejitas pues necesitas mm -hmm. como que juntarlas no a todos pues, sí. pues, de... no todos oh, no vicky todos vicky. aprenden de la misma manera entonces a unos hay que hablarles fuerte a otros no Así es sencillo. Sí, dependiendo este, de la personalidad de cada uno. Sí, sí, sí. Eh, pero, pues bueno, eh, sí, las formas, formas han cambiado y yo creo que tienen que seguir cambiando siempre. En todo. Ah, ahorita que, que tocaba el tema de las películas, me quedé pensando, ¿qué película es tu favorita? O sea, de, ta, de tantas películas que hay de, de fútbol americano, ¿tienes alguna sí. favorita? Mira... Hay muchísimas, ¿no? más, o sea, más queremos hacer otro programa de más claro, que, películas. Más que cowboy, eh, soy un aficionado enfermizo, y esto nunca lo voy a tocar en terapia porque no quiero que me lo curen. lo van a eliminar de la mente. De la universidad no trae Entonces, mi película favorita es Rudy. Eh, ah, buenísima, sí. sí, sí. Pero, pero sí, sí tengo, sí tengo ahí una, una relación enfermiza con el los irlandeses peleadores de Notre Dame. A eso sí, les lloro, los apoyo, les compro lo que me vendan. Este, y no me importa que, que, que me rompan el corazón todos los años. Lo acaban de hacer este, el día primero del año y no me importó. Este, pero bueno. Rudy, Rudy y hay muchas, este, pero yo creo que sí, definitivamente Rudy es mi película favorita Sí, muy buena película, sí sí la he visto Que resulta que no es cierto todo lo que cuentan, pero pues bueno, Ay, pero a mí es, no me importa es película, ¿no? Vamos no, a, va a pasar a cosas mejores, coach, yo sé que a usted le encanta el béisbol ahí donde, donde lo tiene muy Insisto, guardado en su corazón. No, sí, es que es, sí me gusta el béisbol, Este, de hecho justamente estoy trabajando con un béisbolista y este, sí me gusta el béisbol ¿A poco sí? ¿Quién? ¿De Sultanes? No, no, no, no, no, no. Ay, no les, no les alcanza. ¡Ah! Te, te cocino salto. Cortame ese pedazo, por favor. Vamos para las redes. Sí. Oiga, bueno, justamente el día de hoy están teniendo participación. Eh, se están enfrentando al equipo de Charros. Es el juego 6 de la serie. Van ganando 1-0 el equipo de Monterrey hasta ahorita, ah. así en la pizarra. Eh, va ganando Charros en la serie 3-2. O sea, definitivamente este ganar dos es su super... parte. Exactamente. Sociales. Pero así les pasó también con naranjeros, entonces no se emocionen, todo puede suceder, vamos a esperar a que se termine. Esas son las emociones del béisbol. Ay, de no me mira así. Estamos súper emocionadísimos, <risa> qué bárbaro. Pero vamos a ver este full track que les preparamos para todos ustedes y por supuesto el recuento de cómo le ido a los soltares de Monterrey hasta esta etapa que en este momento el juego está en vivo y aquí les tenemos los resultados mantenerse con vida en las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico para los sultanes de Monterrey caerá hoy en el brazo del lanzador de Cheswick, Pensilvania y Mike Davain, cuando enfrenten de visita a los charros de Jalisco. Davain, quien sostendrá un duelo en el montículo con Javier Lozano, intentará fulminar a la novena tapatía en el sexto y vital juego para sobrevivir, que está pactado a desarrollarse a las 19.30 horas en el Estadio Panamericano Guadalajara 2011. Por segundo año consecutivo, los fantasmas grises han logrado arribar a las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico y en esta ocasión los charros han logrado tomar la ventaja de 3 por 2 en una serie a ganar a 4 de 7 partidos para poder avanzar a la final. Aunque la tarea será complicada, Sultanes ya ha demostrado lo que está hecho después de haber derrotado a domicilio y en siete duelos a los naranjeros de Hermosillo. Para avanzar a la final, señores, a Jalisco le bastará ganarle a los regios, situación donde fue totalmente superior en la temporada regular. Para Ciber TV, Linda Cabazos. Los charros en este momento pues prácticamente le dieron la vuelta al o sea, marcador. ahorita vamos a, ver a uno, el sí, a uno la vamos en la tercera así, baja, así de emocionante vamos en la tercera ah, baja, redor, mire, mire, claro. mire, traigo la piel chinita, la ah, emoción, la emoción, tercera baja, <risa> nah, me queda un mundo de juego todavía, <risa> Sí, van empezando, la verdad sí. eso es lo único malo que es muy largo el, el, el, los partidos. Y deje usted que no se vayan a extraíning porque todavía es más largo. No, aparte se suspende por lluvia. O sea, eso un. Con un, sí. un chipi. Claro, o sea, pues no, ¿por qué? Es que y luego se... tienes que esperar tres medias horas, o sea, una hora y media. Y, y, no, y les, les tienen que cubrir el campo ahí, porque no saben eso. <risa> bueno, ya vimos, ya nos quedó claro que no les gusta. el bacon, sí gusta, está bien está bien, sí, bien. Me, sí me gusta. Para está a bien a tomar. Me gusta el ambiente. Bro. <risa> <risa> <risa> hombre, con llavera, qué bárbaro. Pero la NBA, ¿sí le gusta la NBA Muchísimo. o no? Muchísimo. Sí, ¿Ah, sí? Sí, sí. sí bien, sí. bueno, sí. Punto. Los Spurs, los punto. Spurs, claro. Por lo menos, ¿a quién le va? A los Spurs de Santa Fe. Ah, a los Spurs, perdón, no lo había mm. escuchado. Ah, mire, muy bien. Sí, sí. Me parece perfecto. No estamos, no estamos tan bien como en los últimos años, pero. No, bueno, ha estamos, tenido sus Estamos gozando. en reconstrucción. Ey, claro. Ahorita el equipo de la temporada, pues son mis Golden Sayada que lo traen la chompa, y una gorrita nomás. Este. Pero, apoyando a la quinta, eh. más. Pero digo, comparado con la decepción que son los Lakers. Bueno, ¿en, es, Entonces, ¿en cuál? Pues, ¿En esta sea, temporada? No, en esta temporada. Pues deberían, o sea, con la nómina que traen y nada más no están ganando, este, estoy, estoy tranquilo con... Estoy el, en total después. acuerdo con ese comentario que se acaba de aventar, justo por eso una papita. Muy bien. <risa> Vamos Ana. a ver tu sección favorita, te parece? Vamos a husmear las redes. ¡Wow! ¿Con cuál abrimos el día de hoy, señores? Llegamos a la sección que ustedes aman, por supuesto. Nos metimos directamente... A todas las cuentas, coach, nos metemos okay. hasta donde no nos llaman, así donde no nos invitan, ahí vamos. Ahí está linda, siempre todas estamos... las publicaciones. Qué miedo, no me sí. dijeron eso, y la, mía, <risa> la mía está abierta. Siempre sí. estamos presentes, hasta en las fiestas que no somos invitados, pues tenemos las acreditaciones. Y Mercedes, la escudería de Mercedes, pues ya preparó precisamente el nuevo uniforme que va a estar utilizando George Russell para esta siguiente temporada, señores. Ay, qué bonito, muchachito. Ya sabíamos, no era un secreto a, ver, a voces que uniforme iba a ser. del muchachito. Es que ese no... es el, qué el, lo bonito? ¿El uniforme? Ah, ok. Porque aparte tienen una sinergia con Tommy, si ¿sí sabías, ¿verdad? No, no sabías te ahorita que me ah, estás intentando. Ah, muy bien, ¿sí? Entonces, precisamente, pues ahí Russell dejó un mensaje para toda la gente de qué es lo que espera en esta temporada 2022 y por supuesto, pues este sueño que se le cumplió porque él quería estar dentro de la escudería de Mercedes. ¿Lo quieres escuchar? A ver. Adelante, échame. ¡Córrela! Un. ¡Ay! Celebration. Muy bien. A ver, yo por eso no fui jugador del NFL, porque no sé hablar inglés. Dime qué fue lo que dijo, Niña, por favor. La cara del coach, sí, sí. El automovilismo es más emocionante <risa> que el béisbol, imagínate. Vámonos, Y, y, y son carros dando vuelta nada más. Yes. Vámonos. Oigan, Flor Weather siempre llama la atención en sus redes sociales, sobre todo por cómo anda vestido y pues lo egocéntrico que es, porque siempre Ajá. gasta exuberantes cantidades de dinero en sus fiestas, en su ropa y etc. En esta ocasión anduvo en Dubai porque allá cerró el 2021 y abrió el 2022, pero se topó con este fan que este fan no dejaba de lindo? alabarlo. Se lencó, no, se lencó y le eso. dijo oh my weather, eres mi Dios, te amo, eres mi Dios, te lo estoy traduciendo antes de que vayas a decir que por eso no nah, puedo. Eso, eso hasta yo lo puedo traducir. Ah, échame el mensaje que <risa> le dijo, por supuesto. I respected you. I respected you after my God. I respect it. After my God. Give him after my God. You second the God, man. I respect no. I, I, I respect this I respect good I, I, I respect, respect him. I'm sorry. Come on, for the nigga pass out. Take the picture before you pass out. Yeah, get him before you pass out. Yeah, yeah, yeah. Hold on. Hold on. Bueno, la eh, verdad es que él dice, tú eres mi dios, eres mi dios, eres mi superhéroe, yo te amo, no, yo soy ah, tu superman. Eso es, un, eso es fanatismo, o sea. Mayweather estaba el demasiado incómodo. eso con Brady enfrente? Sí, lo he hecho. O acaso sí, le diría, sí, ¿te casarías de conmigo? Couch. Sí, lo he hecho. Oye, yo he visto precisamente eh, a Mayweather, digo, tuve la oportunidad de verlo en el Super Bowl 54 allá en Miami, Florida, y tiene... Un montón de seguridad a su pues, alrededor. Claro. Fácil, son como 60 personas las que están a su alrededor. No me explico cómo pan pudo llegar claro. hasta ese cuerpo porque pues yo rompió no, la yo bolsa. No como Tal vez es parte de la misma gente. Llegas, teleincas, todos Ahorita en redes sociales. Todo se puede. Y, y todo es ficción también. Ah, pero. O sea, ¿es, es, es montado? No puede ser. ¿por qué no? ¡Es montado! Póngale ahí en el súper. Pues. Rafa dice que es puede montado. Ser, puede ser que sea montado lo estamos hablando acá. En, en uno exclusiva, de los señor. Lo estamos de hablando, uno de los <risa> no sé. ¿Qué clase de programa estamos haciendo en hoy, En uno entonces. de los programas más importantes de la ciudad estamos tocando el tema. Kim Kardashian este. se toma 200 selfies antes de sacar una. Entonces, no, bueno, eso lo hace claro cualquier es, mujer como cualquier o sea, no, mujer, como no necesariamente. ¿No, Kim ¿no? viste a alguien aquí? Híjole. <risa> No, no, me dice, tómame una foto para subirle. Y nomás le pico una vez. Toma una foto casual. Me que ¿por qué nada más tomaste una? <risas> ¿Qué que en la ráfaga? Como ta, ta, ta, ta, ta, que no ta, ta, ta, ta. te das cuenta. Sí, ándale, como que no me doy cuenta. ¿eh? Ay, bueno, pues si me iban a bufar avísenme <risas> para poderme comer papitas. Oigan, vámonos con más información. Más? Y es que cuando una persona eh, se pone una fiesta, o sea, se agarra así la jarra, de se pone una guarapeta. Cuando va al béisbol. Una guarapeta. <risas> <risas> se pone una guarapeta. Pues normalmente pasas por diferentes etapas, ¿verdad? Mm -hmm. A veces con la de la melancolía, a veces le andas hablando a los ex, a veces te da es, hasta ese sentimiento de que extrañas a todo el mundo y en fin. Pero nuestro querido Canelo Álvarez, que es amante de esta sección porque siempre sale aquí, porque siempre hace cualquier cosa, eh, resulta que dentro de su guarapeta llegó a la etapa del enamoramiento y le ah, habló a Jay Balvin, que ya sabemos que tienen una relación pues bastante estrecha, pero le dijo, esto le dijo, véanlo usted. A ver, esto, ¿eh? ¡Hermano, diles algo! ¡Diles algo, hermano! Hay dos cosas en esta vida. Y le voy a decir, y mi hermano J Balvin siempre lo valora. Que siempre le siempre les digo. Aquí, cabrón, yo soy tu hermano. No un fanático, soy tu hermano, hijo de la verga. ¿Me oíste? ¿Me oíste, hermano Hermano, te presento a Max Tapper, que ganó la Fórmula 1. ¡Let's go! go! ¿En qué parte de todo lo que dijo ponerle más atención? Sí, donde dice... Eh, hermano, aquí tú eres mi hermano Hijo de mi mamá Bueno, wow. no puedo decir lo demás Pero pues póngale ahí con con puntitos suspensivos O lo de Max que le dijo oh, Aquí está conmigo ah, Max, tapen <risa> Es que se cansó de decir todo y lo fusionó Pues, pues dile vida. Max y ya Qué tres letras canelo, No, sí traía muy buena fiesta no, pues tuvo un año increíble lo trae y va saliendo el béisbol, seguramente. Sí. <risa> Parece bien. que sí, dicen, dicen por ahí, dicen. Pero, ¿sabe quién es otro así súper mega fan que gasta todo lo que lo que gana en uniformes? Allá mis ojos. De Cauchivara. Yo también. Allá mis pensé ojos. Que, pensé que te habías metido a mi cuenta. Y en ah, no, no, no. Hoy usted está libre de cualquier pecado. No me metí, no me metí. Pero ya salió el nuevo uniforme. No todavía no sale. Están ah. filtrando lo que puede ser. Ah. Este es el prototipo de lo que puede ser el nuevo uniforme de rayados Y esto fue la foto ah, mira que qué se qué filtró. Bonito, qué bonito se ve muy bello, bonito o sea. el, el tono de azul, ¿no? Eh, Del azul de antes, ¿no? Sí, es un azul diferente al que usan actualmente. Mira, ¿Te acuerdas, eh, coach, en la temporada, el mundial pasado, que sacaron... Que sacaron sí, sacaron de lujo, el, el, ¿no? el uniforme viejito, sí. Sí, de Estamos. lujo. Y ahora este podría ser el, el, el nuevo uniforme que utilicen en el mundial de clubes, que trae vivos en color rojo, el puma color rojo, y sería con un toque retro. Bonito, yo creo que van a sacar otra vez una cantidad, ¿Cuánto puede costar ese uniforme aproximadamente? No, arriba de los 2.500 pesos porque lo sacan lo sacan foliados. O sea, venden, es una edición ah, limitada. Ah, ese, es, ese es limitado como el pasado. Es limitado, son este, una cantidad y de ahí solamente venden esos y ya no lo vas a encontrar. Después sacan uno versión aficionado que es más económico, pero no trae, no es esa, la misma tela, el escudo no lo, tra lo trae sublimado. O traen, no lo traen lo sacan parte. en chino, dices tú o muchos wow. para el chino ¿verdad? que es todavía más barato Qué barato para la raza sí sacan la versión la versión económica que es para el aficionado y el, el foliado que ese pues sí vale arriba de los 2,500 pesos oigan bueno vámonos ¿Qué ahora hay un jersey también de, de bien, NFL bien, claro, ¿no? al fútbol entre las escuelas pero vamos a viajar hasta Japón ¿Le gusta Japón sí ha ido claro, no, ¿Te claro. ha tenido la oportunidad de estar allá aún no estoy en ese proceso ese va a ser nuestro nuestro deseo no, de este sí, 2021 poder sí, sí. ir a al Japón. En Japón vámonos directamente <ríe> Ay, más bueno, ¿eh? Dicen que no es entretenido el ambientazo por los clientes. No voy a entender y, ni más. Y, y tomas saca en lugar de cerveza, <risa> te pones más borracho. Es correcto. A ver, ¿qué, ¿qué hubo en Japón, linda? ¡Vámonos, mi rapa Viajemos hasta Japón. A Estamos en, precisamente en el fútbol de las escuelas. Allá el equipo de Tawakawa se estaba Super protagonizando... Una inusual y bien ensayada jugada de balón parado Que se robó por supuesto Pues toda la atención en las redes sociales Mira nomás ¡Ah, ah, sí, Rion, la rueda San Miguel. A la rueda, a la rueda de San Miguel Todo el mundo volteó a ver la rueda A ver quién era el que tenía el ojo morado Quién era el frijolito pinto Y de repente pues acá mira, de este mira, lado qué pues, buena jugada, ¿eh? De este lado acá Haciendo lo que tenían que hacer tiro Y hasta su casa fueron a dar señor. Ni, ni en teplazo Mira la a la, rueda, la rueda, rueda De San Miguel de Qué buena jugada Así las cosas, por supuesto, esto se ha vuelto viral al final de las cuentas, como los dichosos brinquitos que dan aquí en la Liga MX, ¿verdad? Para cobrar algún penal o algo por el estilo. Este tipo de jugadas, o una de dos, o haces el ridiculazo, porque si no terminan <risa> gol... Les... <risa> Digo, está bien pensada, la verdad, ¿eh? Sí, pero si no terminan gol... No... Las críticas o las burlas van a ser de que... El, pues sí, pero, pero... Pero termina en gol y ahorita todo el mundo... Salió? Pues ¿no? al final de las cuentas, déjame te digo que el marcador final fue para, a favor de la escuela de, de Tacagua. Tacagua, Tacagua. Cuatro por dos, así quedó el marcador final. Entonces, Ganaron después ellos. de haber hecho la rueda de San Miguel y rezarle a todos los santos, <risa> terminaron ganando el partido. Pues ah, no, sí, pues jaló, sí, jaló, sí, jaló. Yo creo que se inspiraron en los supercampeones, en el no liberato, en bueno, los, dichosos, wow, wow, bueno, los dichosos brinquitos que se avientan en la liga para cobrar los penales. También, Ya ves que Pulido se que la falló. falló ah, ¿no los de, sí? de Pulido, Oye, pobrecito, subsidio, va bueno, a estar fuera el 2022 de ver, la MLS. Se pierde el mundial por si tenía esperanzas de ir, ¿verdad? Por una operación en la rodilla izquierda. Bueno, ya nos vamos Espérame. de la sección, ¿Sí? Ah, sí. de la sección ah. amada por todos ustedes, ¿Qué fue... No se asusten No, dije, espérame, ¿cómo que ya nos Vamos, y falta lo más importante. Como quiera estamos en la parte final del programa, pero Ay, si sí. tenemos a nuestro experto de fútbol americano, pues queremos, hay que dar los pronósticos. Que sus queremos. predicciones. Y, y que y vamos a ver qué tan bueno es. Porque Linda es pésima para pronosticar. <risa> Todo lo que pronosticas <risa> sucede lo contrario. Entonces vamos a, a ver los partidos, ¿cómo quedan? Y acabamos dando los pronósticos. A ver. Ahí está ya los, lo, la pizarra. Empezamos con el lado de la americana. Steelers contra, Kansas. Kansas, Kansas. contra Kansas. ¿Quién gana? Ganan los jefes. Ganan los jefes. Yo también creo que gana Kansas. Yo también me voy con Kansas. Kansas. De hecho, Tío, creo... No, no, de, no, de hecho, cre Mejor que el diga primero. No, dice la Chihuahua, pues. Dale, bueno, sigue. A ver, el que sigue, el equipo de Patriotas contra los Bills. Bills. Yo creo que ganan los Patriotas. Yo también creo que gana Patriotas. Oh, por Dios y Raiders frente a los Bengals. Híjole ahí sí tengo mis dudas pero no, creo que Raiders, Raiders puede pasar. Ganan bueno, los Raiders. Es que no sé, cómo está ahorita. Entonces, los está Bengals. emocionado, está extasiado de, de escuchar. Por eso dijo otra vez vámonos eh, a las predicciones, vez, ¿eh? vámonos que me lean las cartas de los Raiders. Ahora vámonos del otro lado en la Nacional el equipo de Filadelfia frente a Tampa, me parece que. Tampa. Pues, Tampa no hay de otra. qué coach? No. No. no sé quién es Filadelfia, no tengo nada que saber. <ríe> No, no más porque está ready ahí en Bucaneros. No tiene nada que estar haciendo Filadelfia en, en Tampa. Bueno, muy bien. A, Tampa. a ver este, este yo sí quiero escucharlos. 49 de San Francisco contra Vaqueros de Dallas. ¡Ya voy mamá! ¡Sí, ya no, voy. voy! ¡Mójate, linda, mójate, échale! A ver, tú primero. No, pues yo creo que mis 40 por mi corazón, mis 40 Y espero que mis 40 porque... Eh, espero que los 40 Ah no, no, me quedó clarísimo. Coach, pues me, me imagino que también, ¿verdad? Gana Dallas, Dallas, más allá de, de, del, corazón del corazón y de que espero que me, que me puedan quitar el trauma de hace 35 años. 35 años sí. y este, por fin puede sacar, es, que ya lo habías borrado de tu mente. 40, pero... 40, es del 80 eso, eso, jugar, 40. Pálgame. Este. Sí, creo que gana Dallas, creo que la, la defensa está mejorando mucho en las últimas semanas. Eh, Juan en Dallas, entonces eh, gana, gana Dallas. O sea, hay muchos. Um, va a ser va un buen juego. A va ser, sí, va a ser un buen juego. Yo creo que hasta la primera mitad. Y, y Dallas debe de de, terminar tranquilo el juego. Y en el de Arizona contra Los Ángeles Rams, yo creo que van a ganar los Ángeles Rams. Los Rams. Ganan los Rams. Ah, bueno, no estamos tan no mal. Estamos, no, estamos más o menos ahí. No estamos tan mal, Muy excepto similar. con el de Forest. Iba a decir, con, car con... iba a decir Cardenales. Este. Nada más por porque es el equipo de Gilberto Escobedo. Pero, pero no, sí creo que ganan los Rams. Me gustaría que ganaran los Cardenales, pero creo que ganan los Rams. Los Rams. Se iba a preguntar quién va a ganar el Super Bowl, pero me gustaría que después vinieras otra vez para allá, más ¿Por cerca. Por, del... ¿Cómo que después vinieras? Pues yo estoy de planta, ¿no? Claro, por eso, pero es que de repente... Ah, es que lo que, de... lo que no le han dicho es que su, ya está lista su carta de renuncia para que vaya a firmar. <risa> vas a venir, ¿no? <risa> ¡Feliz 15 de diciembre! ¿Ah, te creo. Este, no, no, sí, claro que sí. Este, muchísimas gracias por la invitación. Y, y aquí estamos todas las veces que queremos sí, tocar ¿por el no, americano. Es como, amable! Y, este... ¿Sí venga más Sí, sí, sí. Ya nada más que tengamos el patrocinio Venga más seguidos y se trae la de Cowboys para que la estrene aquí. Sianos Cowboys. Si Cowboys, me comprometo a venir con Jesse Lutz. ¡Ah! ¿Y tú te traes el de San Francisco de una vez? Eh, claro, yo me lo traigo. Yo traigo, traigo el mm. de Packers. No, eh, pues ya tú traes tra tra hasta que los diga. chones de Packers <ríe> ahorita. Bueno, entonces más adelante para, para, vol para ya que eh, vayan avanzando las rondas y ya estar platicando a, cercano al Super Bowl. Y, ojalá que estén... ¿Que ya estamos aquí? Unas, ¿Un mes más o menos? Sí, pues sí. es... el 13 de febrero el Super Bowl, estamos como estamos a un 11. mes y cachito. un mes y dos días sí. para que sí. esté, Santa cachucha de la mocha, pero bueno, sí, muy sí. bien. La parte más, más divertida de, de la temporada, lo que sigue, los playoffs. La verdad, eh, sí creo que, que está muy interesante este año. Regularmente hay, hay buenas historias y buenas sorpresas todos los años. El, de parte de la americana, yo creo que van, puede ganar cualquiera, uh -huh. entonces va a estar... Va a estar divertido. Ay, qué pues a esperarnos y no nos despedimos, coach, Entonces porque estaremos platicando en nueva cuenta. Que nos vemos, contigo. nos vemos aquí la semana que entra vestido de cowboy. ¡Oh! Órale, ya lo dijo. Y tú te traes, aunque te dé pena. No me gusta porque no, quiero, que duele, ese, bueno, quiero que eh? estrene, quiero que quiero que libere su pensamiento que no crea que somos tan malos como <risa> parece, pero está bien, coach está bien. Quiero que estrene, por favor. Siguiente martes ya se va a saber quién ganó es. Eh, si Yo traigo o... los taquitos. Yo te traigo las agüitas de limón, pero yo traigo los steaks. No. Y aquí mira, botaneando. Los... y... Eh, las agüitas de limón son más importantes porque si le vas a poner aquí este, palomitas pues para que haya agüita. Y cacahuate cantinero y todo, ah, que, ay, que todo lo que ah. Y de aquí nos ligamos al béisbol. ¡Ya nos ¡Vámonos! vamos, señores! Gracias por acompañarnos. El otro martes tenemos una cita, los invitamos a que estén pendientes de todas las transmisiones que tenemos a lo largo de, de la semana a través de la pantalla de Ciber TV. Síguenos en nuestras redes sociales, yo soy Linda Cavazos, él es Rafa Martínez ah, y, por supuesto, el coach pues, Ibarra sí, que Rafa. nos acompañó el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Gracias gracias. Y principalmente gracias. gracias a todos ustedes que siempre están con nosotros al pie del cañón. Cuídense mucho, pórtense bien, abríguense y cuídense. Eso es lo más importante el día de hoy. ¡Bye! Peace. Thank <laughs> you.